Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos con otro jueguito del recuerdo, weón. Y les traigo Mad Mania, weón. Un juego del año 1985, weón. Creado por Tecno Japan y publicado por. Eh, por la empresa Taito, weón. Eh, Puta, el juego era. Como pueden ver, weón. Era más que todo un jueguito de lucha libre, weón. Ya, donde tenéis movimientos súper básicos y ni no tan básicos güey, porque eran combinaciones de joystick y todo ese tipo güey. lo entretenido de este juego es que tenéis teníais como va bueno tenía varios varios como se llama contrincantes con los que tenéis que pelear y, y bueno otro detalle chistoso era que en el público güey, salían muchos weones que eran conocidos de la época o, o, o de esa o, como weones de estrellas de rock, eh, Buenas que aparecían en películas, como por ejemplo, yo les voy mostrando los que salen a, allá arriba, por ejemplo está Lord Vader, sale Superman, por ahí también sale Batman y Robin al lado de Superman, eh, puta, ahora no se ven bien, weón, pero después los vamos a ir analizando, sale Popeye, está Steve Wonder, weón, están los ZZ Top, ahí se vio Steve Wonder. Eh, está Michael Jackson, los Jackson Five. En el medio hay un Jackson Five, weón. Está Cindy Lover está Cindy Loper, el Stay de los Casos Fantasma. Eh, hay un Alien también, y bueno, entre otros weones conocidos de la época. No les voy a estar contando a todos los monos. Bueno, el juego, como pueden ver, weón, tenía que ganar el Title Rested. Eh, a ver, corre la cuestión, pues para ver el Taito Wrestling Association que, que es como el título mundial de la, de la lucha libre pues, weón. entonces para poder, poder lograrlo tenéis que pelear contra 5 eh, monos que que se son terribles brillos y los más vaganos más del mundo ya démosle cortito, somos el jueguito del recuerdo weón. y yo soy Coeli weón, y les voy a mostrar weón, cómo poder terminar Madmania ¿Mm? le vamos a meter una ficha se podía jugar dos players alternativos de ahí está nuestro animador Cory, que nos está presentando como tú el, el personaje no se llamaba, no tenía nombre y tenemos que orar contra el guerrero insano Insane Warrior let's start de ahí estamos ¿ya? El, primer, el primero era fácil, wean, wean, wean. son puros cornetes, hay puros combos, patadas si yo lo agarro lo puedo por ejemplo, levantar, le puedo hacer... Ah, un pile driver como el undertaker, weón. Eh, ¿Qué más lo puedo tirar al weón, creo? A ver. Ahí. Ahí le pegamos una patada, weón. Como pueden ver, weón. Weón que mira mucho la lucha libre. Oh, maldito desgraciado. Ya, ven. Saque, miren, saquémoslo de la arena para que veamos los, otros, los personajes que están más más afuera, weón. A ver, me voy a poner por acá. Miren. Lo vamos a cansar. Y lo vamos a tirar. Chucha. La cagué, weón. Bueno. A ver. Ya lo vamos a volver a cansar, compadre. Ya aquí está. Ah. Qué puta. Me quería tirar encima de él, weón. Bueno. Hoy que soy weón. Ya súbete. Que te voy a volver a tirar. Qué puta, se murió, weón. Bueno. Bueno, no, no me puedo morar mucho tampoco porque weón.. El weón se pone brígido, o sea que yo no, no lo mato nunca. Al final lo maté, weón. Bueno. Eh winner. De ahí el mono como que me le ante el brazo y toda la weón. El, el próximo evento es. Karate fighter. Aquí abajo lo pueden ver en el flyer que les dejé. Karate fighter, weón, bueno, eh, el weón tiene como. Toda la pinta la de Karateka, weón. Vamos a ver cuánto nos dura este weón. Ah, ah, ah. Unos cuantos combos, unas patas ahí. Eh. Lo tenemos que ablandar. Ah, ya lo tenemos. Ah, puta la weón, de nuevo, de nuevo fallé, weón. Ya vamos a tratar de... Es que me... lo quiero tirar como para afuera. uh, me, me la comí toda, ¿eh? vamos, una, va. otra, otra, ya pues weón, ¡Ay, que duro el compadre weón, no se cansa nunca, ya, vamos, ah, buena. fíjense, ahí está Cindy Lauper, weón, está ahí Puff, hay un alien, está la princesa Leia, weón, A Michael Jackson ahí detrás de un cartel, weón. Ya mucho. Fíjense que el weón de las cámaras, weón, me sigue a mí, weón. Pues, Al action hero. Ya lo vamos a eliminar este weón. Oh, oh. Vamos. Ah, ya, ahora vamos a hacer la plancha. Ustedes como que lo ven así facilito, pero el juego no es nada fácil, weón. Yo igual como que me pegué mi práctica antes de, de jugar esta weón. Tercer juego Eres tú versus Coco Savage. Este Coco Sabe es terriblemente erigido Un mono que supuestamente viene de Brasil en la historia weón Y que tiene un movimiento especial que se llama el rompecocos No estoy ni con que me haga el rompecocos, weón Porque me lo hace dos veces y me manda a la mierda La técnica es la que le estoy mostrando acá Correr Y un brazo Ya Lo tenemos medio débil weón Vamos a seguir haciendo la misma técnica el weón ¡Ah! ¡Vamos! Puta, si no es él, soy yo Da, ven pa' acá, weón Ya, ahora controla ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, tírate arriba! ¡Lo tenemos! ¡Ah! Un... Dos... ¡Mire, el mono culeado! Negro tenía que ser, ¡Por el weón! Ah Un... Dos... O sea, me refiero a negro, que es duro, weón. Pues, bueno. Lo maté rapidito porque no estoy ni con que me maté Es el mono más brígido del juego La piraña Supuestamente este es un luchador mexicano Lo vamos a hacer cagar igual, weón. Bueno. Este sería el cuarto, ¿no? El bueno ahí con todo el estilo pirañesco weón, bueno, con su máscara weón. Bueno. Vamos a ablandar. Ah, ah. Me acuerdo que este juego lo viene una kermel de mi colegio. Weón bueno, lo llevo. Todos los buenos es jugando a este jueguito weón. Bueno. Vamos, párate. Ya. Ah, bueno. No me voy a arriesgar a que a hacerle la plancha que el weón se pare, wey, me bote una, dos lo vamos a tirar para afuera este compadre bien para acá, párate a ver, vamos a ver la gente el público mientras tanto como... chucha que la cagué wey. y lo malo que... ya el perro que voy a Vamos. contra la, las cuerdas Uh, weón cacharon esa allá, está, allá arriba está ZZ top está Superman Miren aquí está Stevie Wonder ZZ Top Superman eh, Derecho para arriba está Popeye <ríe> Ya parece que está Gordon Freeman ahí weón <ríe> con barba o el, el doctor House preocupados los weones que están en el, en el público si Igual esos eran es entretenidos, pues, bueno. Ya, ándate, ya, vamos a aplastarlo Listo Y ahora Supuestamente vamos contra el último, ¿no? Golden Hulk, weón Es como Hulk Hogan, pero versión chino la wea. Hul de Oro, weón. La ah, weá, ah, weón. Los nombres que inventan, weón. Como pa. De ahí nuestro amigo Cory tiene el título, weón, en, en su escritorio. Ah, ahí está, Golden Hulk. Ya, bueno, lo Vamos a ablandar unos cuantos combos. Ah, ah. Vamos a hacer el tiro a la ya. Uh, maldito gusano. Ah. La música cambia. una pata. No puedo perder contra Golden Hulpo, weón ah, Ya, ven pa'ca Me turno Ya, conchito, mare ah. Toma, weón Ya, párate no, Unos cuantos combos más para blandarlo. Una buena pata. Toma, weón Y ahora... Listo, a ver 1... 2... Lo hice cagar, weón Lo hice cagar Soy el winner, weón Y el, y el campeón de la Taito Wrestling Association, weón De ahí, la respectiva mina, weón Me viene a dejar flores Me entregan mi cinturón Me dan mi besito y también estaba la copa ahí. y ahora ya tengo que defender el título Contra Coco Savage, po pues Bueno, bueno. Eh, voy al grano ¿Qué, ¿Qué quieren que les diga? El juego ya lo terminé ¿Ya? Una vez que lo termináis eh, ya después queda perder nomás y todo el cuento porque después siempre es lo mismo Es como a ver cuánto dura y peleando con los monos nomás ¿Ya? Y... lo entretenido que ahora, por ejemplo, te, mu te muestran el final del juego Te lo muestran cuando te morí Puta, maldito Coco Savage, weón Toma Yo creo que ahora Coco Savage me, me va a matar, weón El Brigio este negro Por eso me lo tiraron al tiro Vamos a andar, Mira, weón Ya ven negro puleado Se acabó la fiesta ¡Listo! ¡Un, Todavía no Todavía no <ríe> Vamos ah, bueno. ¡Uh! Salió la mierda, weón bueno. ah. Por último matemos al negro, po, pues, bueno. weón Para defender nuestro, nuestro título ¡Ah, weón! Bueno. ¿Cómo va a matar a este coco sacho, weón? Bueno? Es el Rompecoco, po, pues, bueno. weón Mira, el negro culeado, weón. cagaste. Vamos. No, no puede ser. No, weón, y el weón te agarra el tiro, por pues si sí, weón no tenéis chance, el negro. Miren. Vamos. Ah. Párate, párate, párate, Párate, ah, Parate, por favor. No, weón, si no hay chance contra este negro. Uh, le gané, weón. Lo haber blandado bastante delante al menos le gané el negro, pues bueno defendiendo nuestro título karate fighter ya, a ver qué pasa acá bueno, los monos se ponen muy fáciles, pues ya... me un brillo el agua por esta, o sea... Podría estar aquí, weón, bueno, toda la noche matando a estos monos, bueno. no, no, en realidad no, weón. Bueno. <ríe> no, si lo bueno, igual después se ponen Muy, muy brillos, No se cansan, no se caen, weón. Bueno. La típica, weón, bueno, la pantalla de El killer el killer screen Vamos, no, esta Un lazo al cuello ahí ah. Que estoy el camarógrafo si esa, si esa cuenta llega a 20 weón nos vamos a la mierda. Oh, cacharon a esa weá. No. Bueno, no sé qué más contarle del juego, pues ya lo vieron completo, weón. Ya la weá es como lo mismo siempre, weón. No sé si. Si terminarlo para que.. Para que sigan viendo más de la mismo ya conocieron a los cuatro. a los cinco.. a los cinco enemigos, weón, de, de. nuestro. de nuestro amigo que se llama tú mismo, porque no tiene un nombre. Y bueno, puta lo personal, pasar un juego del año 1985, weón. Ahí vamos a pelear de nuevo contra este negro ya. Vamos a darle el gusto al negro para que nos gane, weón, Ya. Ya ganan los negros. Igual te voy a pegar un coso. Uh me la comí toda. Ya Igual te la, te la voy a hacer difícil, negro Ya me weón, ya Una vez que, que nos mate este negro, weón, nos van a mostrar el final del juego ¿Mm? Fíjense que cuando uno ya está como muriendo, weón, como que te... Te cambian la musiquita y todo eso, pero en este caso no pasó, pues, si me dejé perder ¿Cachai? Ahí se acaba el juego, weón pues, de Nuestro amigo Cori se triste. Y ahí te muestran, te muestran el final, ¿Veis? Programación, weón. ahí está peleando en el punk. Artwork. ¿ven? Tiene su pequeña musiquita, weón. Y como las posiciones de, de nuestro héroe ahí haciéndolo. Las, ¿Cómo se llama? Los movimientos de pelea. Producido por Tecno Japan. Y podemos colocar nuestro nombre. Podemos dejar nuestro nombre guardado. ¿Sí? Lo bueno, cachen, se van a sorprender con esta web Cacha, ¿cuándo habéis visto que podéis dejar un nombre tan largo weón? Bueno? Por lo general, siempre podéis dejar eh, las, las tres siglas. Ahí está, weón. Mm, buen puntaje, weón. Ahí está. 75.000. Y ese fue eh, Mad Mania, weón. Mm, ya les dije, weón, un jueguito, weón, que fue creado por Tecno Japan, eh, publicado por Taito también. Y. Y nada, pues si se quieren entretener un ratito, weón, solos, porque el juego es para un puro player. O sea, podéis jugar de dos players, pero es como se llama, es alternativo. O sea, se van alternando. Eh, lo recomiendo totalmente para que estén un rato ahí, weón, no sé, pues tomándose un cafecito, matando monos, fumándose un cigarrito, weón, o quemando el rato el tiempo con, con Mad Mania weón. No se van a aburrir. Así que eso, pues bueno. Espero el en otro episodio del jueguito El Recuerdo y ya vamos a estar viendo quizá la versión anterior de este Batmania o, o, o la posterior, porque este, este juego tiene una, una segunda versión. A ver si la analizamos después, ya. Les dejo un abrazo, man, y que estén bien. Chao.